Es el único remedio, el único en toda Venezuela que puede curar con todos los males del chavismo. Expropiaciones, concentraciones de vagos, inseguridades en 14 años, cierres de medios y otros males característicos del chavismo. ¡Tómate un capilín que al chavismo le pone fin! Caprilín, a los síntomas del chavismo, les pone fin. No contiene inmadurón. Exíjalo el 14 de abril al votar por Enrique Capriles Randowski.